¿Cómo valora usted las declaraciones del director de la policía sobre hijos de madres solteras? Ahí está, hagan el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Cómo valora usted las declaraciones del director de la policía sobre hijos de madres solteras? Muy bien, en el camino le leeremos su opinión y le diremos eh, verdad, cuáles han sido las opiniones de los demás amigos que están con nosotros cada día desde las 7 de la mañana en este su programa de mañana. Muy bien, causa revuelo, declaraciones del director de la Policía Ay, Nacional bien. sobre no aceptar hijos de madres solteras. <risa> Gran revuelo causó este fin de semana en la República Dominicana las declaraciones del director de la Policía Nacional, General Alberto Tem, quien manifestó que no aceptarían en la institución a hijos de madres sorteras, refiriéndose precisamente al reclutamiento que se espera se producirá en el momento en que comience formalmente el proceso de renovación de la policía. ...que ha estado siendo muy mencionado en los últimos días. Horas después de dichas declaraciones, TEN se retractó y pidió disculpas por las declaraciones emitidas. Ahí están las declaraciones del de eh, director de la policía, José Alberto TEN. Eh, vamos a escucharla. Sí, mamá que estén vivos, que estén ahí con ellos y que nosotros podamos exigirle a través de sus padres... ¿Cuál es la educación que les han dado? Nosotros no vamos a aceptar mucho al policía o, o en el reclutamiento, hombres y mujeres de madres solteras. O sea, vamos a tener mucho cuidado por eso, porque esa madre soltera que no tiene ninguna culpa, que es por la desigualdad tal vez que han su, sufrido, tienen que irse a trabajar para mantener sus hijos, y, deben de, y tienen que dejarlos solos. O sea, hay que entenderla, hay que resolver ese problema a través del Estado Dominicano y hay que ver cómo nosotros podemos captar a través de estos medios. De y Bien, por el, por, señores, estamos que... de regreso con ustedes. Ya ustedes escucharon las declaraciones del director de la policía. Vamos a ver, Yerian. Bueno, Adelante. Eh, miren señores, la, el, el, la verdad, decía Aristóteles, es el discurso de las cosas que son y las que no son. Por eso, cuando nosotros hablamos en este programa, tratamos de deslindar, de separar lo que es la información de la opinión. Nosotros dijimos aquí... Mira que lo tengo aquí. Pedro, porque qué bueno anotar. El día 23, eso fue como el miércoles por ahí, el día 23 de noviembre, yo dije en este programa que el jefe de la policía, ese que ustedes están viendo ahí, ese, Alberto Ten, lo que estaba era haciendo bulto y haciendo creer que sí, que iba a haber una reforma policial. Lo dije aquí de manera responsable. <risa> Le dije político y funcionario chatarra. ¿Y qué es la verdad, Pedro? Se diferencia de la opinión en que la verdad puede ser contrastable. Usted la puede comparar. Pero no solamente eso, sino que tú la puedes comprobar. Es comprobable en el tiempo. Y se acaba de comprobar justamente lo que yo decía aquí. Es un funcionario chatarra no tiene ni idea de lo que está diciendo, porque solamente a una persona que no tenga idea de lo que es la Constitución y las leyes y un Estado de Derecho donde no existe o no debe existir la discriminación, solamente una gente así es capaz de saltar con tremendo disparate. Que lo puso? La, el fin de semana completo en primer lugar de tendencia en la República Dominicana con críticas durísimas, incluyendo gente del propio gobierno. Yo, estoy, yo soy hijo de madre soltera, yo no soy un delincuente, ni tengo menos eh, capacidad que un hijo criado en un hogar. No sé cuántos hijos son de madre soltera en la República Dominicana. Eh, ¿Hay un nivel de delincuencia alto por los hijos de madre soltera? Pues, eh, tenemos expresidente como Leonel Fernández, un hombre brillante, hijo de madre soltera vimos que Félix Sánchez por allá dijo gracias mamá por criarme tú solita Félix Sánchez, medalla de oro en los Juegos Olímpicos eh, los que quieren que Ale Rodríguez sea, hijo, eh, sea dominicano que aquí vivimos con un tubo polvismo también es hijo de madre soltera y así sucesivamente, qué disparate el que este señor acaba de decir se retractó, pero miren eso él está leyendo algo prácticamente en contra de su voluntad si el general Ten se respetara hubiese renunciado no. miren inmediatamente, me pasa una cuestión así yo, yo digo un disparate de esa naturaleza que no lo voy a decir y veo lo que está sucediendo de reacción inmediatamente pongo mi cargo a disposición del presidente porque donde quiera que él vaya ya se la va a ver como una persona con un eh, eh, ánimo dictatorial discriminatorio que no es más que repetir un discurso ya arcaico obsoleto de la cultura dominicana Desafortunadamente El general no tiene visión De lo que dirigir esa institución Yo creo que el presidente Debió destituirlo Pobre la gobernadora de Samaná Saludo a la gobernadora de Samaná Que también eh, cometió un error Dijo algo que no debió decir La destituyeron Este fue mucho más profundo todavía Y le dieron el chance no por lo pior. menos De que se disculpara Pero debieron destituirlo Y él mismo Si se respetara de verdad si tuviera un, el deseo de, de, de aportar a la sociedad, hubiese renunciado en el mismo instante en que vio que la sociedad rechazó su declaración. Así hacen los países desarrollados y los países civilizados. Yo lamento profundamente que este señor esté dirigiendo una institución porque se ve que evidentemente no tiene la más mínima idea ni ningún proyecto eh, positivo para esa institución. Muchas gracias. Bien, cómo no. Vamos eh, vamos a ver, Francis, ¿cuál es tu opinión? Bueno, miren, eh, pareciera que no se admite en este país de lo correcto. Digo yo, país de lo correcto. Es para que pensemos en nuestros errores propios y los errores que puede cometer un ser humano. Cometió un error, sí un error del discurso o el contexto en que se estaba refiriendo, intentando depurar anticipadamente lo que se quería captar como miembro de la policía. Pero es, es infalible, es decir, está dentro de, del canon de la sociedad dominicana el que un error se cometa y que no se enmiende o que no se le pueda tomar la disculpa yo mismo dije que con lo de Samaná fue un exceso, la gobernadora, porque ella en el contexto que lo dijo, quiso a darlo como usted se quiere morir, pues no se vacune. Lo que pasó fue con ella que no lo eh, aeró en ese sentido. El que por su muerte, eh, el, el, ¿cómo es que dice? El que por su, su gusto muere, que la, gusto muerte muere la muerte sepa. le sepa gloria. Y ahí yo le hubiese dicho lo que ella dijo. Es decir, que lo detén en la, en la vista que él se mantiene por ser el nuevo jefe policial luego que se había deteriorado mucho la imagen de la policía y que vale decir, y lo he repetido, que no fue por inconducta que se sacó al anterior, sino es que la policía a lo interno y en su, y su entorno político genera esa presión, porque aquí las políticas de combatir crímenes y delitos no existen, no existen. Y esta institución que está llamada a preservar el orden público y conjuntamente la sociedad sufriendo los ataques directos a sus entrañas por parte de delincuentes y desaprensivos que han dedicado su vida a maltratar a su prójimo, generó una, un cambio de actitud del Presidente de la República buscando alternativas y ha encontrado a TEN, que yo entiendo desafortunadamente estas declaraciones pero no es para que ahora convirtamos esto en una destitución como lo han querido muchos y no aceptar las disculpas, que estoy claro y seguro porque lo conozco de que no es del sentir de TEN, mm. es un hombre de, de de condiciones humanas, más que conocidas y probadas, y que no debe, en ningún caso, el presidente tomar iniciativas de destitución por un error en una, en una locución, en una conversación que haya tenido cuando ya ha puesto ante el país su disculpa y ha enmendado Bien. o ha Gracias intentado enmendarlo. Carolina. Miren esta información... Eh, que leía en el diario El Dinero uh -huh. y se basa en datos ofrecidos por la Oficina Nacional de Estadística. Para el 2018, un 80% de los niños que nacieron, según el Estado Civil en la cédula, uh -huh. de esas madres de madres solteras, bueno, estamos pero, hablando. Ellos un, no toman en consideración error, el tema de la unión hay un libre. Error porque la, mucha, pero una. Yo no tengo el dato, pero hay muchas cédulas que dicen soltero o soltera. Y que realmente son, no es un son error, sino son. que la Oficina Nacional de Estadística no toma en consideración el tema de la Unión Libre para eh, eh, registrar los datos. Ellos se fijan o se o sea, llevan ellos, la de la información de la cédula, libre no la toman soltera. en cuenta un error. Des, o sea, el dato no es correcto o sea, no es ellos, confiable. desde la visión que okay, ellos sí. tienen confiable en es la palabra, porque, la palabra. Porque realmente hay muchos que son Ahí, casados esto refleja y ninguno de los dos tiene pero mira, esto, esto refleja también eh, el nivel de informalidad o de actualización en, en la documentación eh, porque es, es que es una cifra muy elevada, estamos hablando casi del 100% que no está registrado claro, eh, eh, que si tiene su relación imagino. yo conozco a algunos que son charlatancitos y mantienen la cédula así, prefieren mantenerla así, charlatancitos <risas> Constante. Entonces, <risa> del 159.532, 137.387 figuran oh. como solteras. Realmente es un desafío es demasiado. Lo Independientemente lo sí, de eso es, sí, sí, es alto. muy alto. Aquí la madre soltera son una. Es un desafío para los hogares monoparentales donde hay una sola madre. Sacando adelante la familia, sacando adelante sus hijos con todas las vicisitudes, dificultades que conlleva Carolina, la Carolina, los crianza. hombres, ninguno de nosotros estamos preparados para estar solos. Óyeme, ninguno hace lo que una mujer hace, sola. Entonces, Nadie. Partiendo en del de impacto del mensaje de, de, que dio este señor. A veces lo ha explicado a tu amigo. Explicado a sí, tu amigo. él lo sabe. Fue un error. El impacto, ahí es que voy, el impacto que tuvieron las declaraciones de este señor donde las familias, los dominicanos, la gente, el ser humano sabe lo que significa criar hijos, el compromiso, los desafíos que conlleva. Y usted decirle a un país que usted no acepta en su institución hijos, niños, que tu hijo, que tu adolescente que posiblemente tenga ese interés de llegar a las fuerzas policiales, que tenga ese interés de servir a la nación de manera honrada, como hay mucha gente que lo hace en esa institución, no puede hacerlo porque tu madre está soltera, porque no tiene un esposo. Pero usted está viendo el nivel de machismo que este hombre <ríe> está diciendo, o el mensaje que está mandando. Él está diciendo que si usted es madre... Que si usted no tiene un hombre en su hogar, si usted está formando, criando, educando, trabajando, sacando a su niño adelante, sencillamente usted no cuenta con la calificación para que en su institución su hijo, su hija entre. Porque para él, en ese momento, luego pues, si se arrepintió, esperemos que la concepción también que tiene de eso Lo se… arrepintieron bueno, esperemos que la concesión, por eso voy ahí, no, no. la concesión, pero entonces yo, eso es lo que él cree, pero entonces, no, ahora por su posición lo obligaron uh -huh. a decir, entonces eso. yo supongo que esa disculpa va de la mano con un cambio de concesión de, de, de, de lo que él piensa al respecto, entonces disculpa sí, por sí, disculpa, él va a seguir pensando claro, así, claro. se supone que cuando tú pides disculpas es porque tú tienes uh -huh. un nivel de arrepentimiento y de entender, no, pero es esto no fue entiendo. así, entonces, eh, dice Pedrito, aquí, que presión social. Entonces, cuando, cuando él hace estos comentarios, le está diciendo a usted, madre soltera, a esa dama que por una razón u otra debió de divorciarse, o esa dama que tuvo una situación y hoy tiene su bebé, su niño, su hija, su hijo no cuenta con las calificaciones ni con el perfil de entrar a mi institución porque sencillamente usted no tiene un marido o su papá no está en el hogar. Para él, aparentemente, eso es algo ilegal, ilícito, irregular, de que usted no tenga una pareja o el, o el papá de su hijo o de su hija en la casa. O sea, no pudo ser más desatinado. En un momento donde la policía está buscando un cambio de imagen que por presión social... Pusieron a este señor porque la gente entiende que cambiando al jefe de la policía, como ya también están pidiendo el cambio de este, se va a resolver el problema de la Policía Nacional. Va a pasarse la vida la institución de un jefe a otro. Y el problema va a seguir porque no se trata de la cabeza en sí solamente. Entonces, ante todo esto... Eh, disculpas aceptadas, no lo sé, no me parece, ya hizo el daño, ya mandó el mensaje que iba a mandar, el, donde ustedes, pero yo gracias, me imagino, gracias, amado, Carolina. ya cierro Mira, con esto, ese, yo soy mujer, es amado pero yo soy este mujer país. y no soy madre soltera, pero yo no me imagino lo que significa con el sacrificio que, que, que cuesta criar y formar y educar a un muchacho con tú lo, todas las situaciones tú lo vas a ver ahora. Pero y entonces Pero que este hombre hora, le diga a Pero en condiciones más eh, claro. vulnerables, más, más eh difíciles, cuando ¿Tú sabes lo que, <risa> lo mi mamá creo cuatro. Tú sabes lo que se dice entre padres de, a nivel de chiste, uh -huh. que cuando es tan chiquito como está la tuya, uh -huh. uno lo quiere tanto que uno quisiera comérselo. Y cuando están adolescentes uno se arrepiente de, de no, no haberlo no hecho. He <risa> <risa> mi mamá crió cuatro. Eh, ah, yo, decirle a mi mamá: cre, cre, cre, Oye, ¿tú no puede entrar a la final. policía. Oye, era, yo creía cinco. No puede entrar a la policía. No, tú no puedes. No puede entrar a la policía. No, no. Gracias. No, ni Virgilio, ni Bellos, tu Rosa, hermana, maestra. Ni Virgilio sí. Bellos Rosa. Ni Virgilio Bellos Rosa. Que no sabía que era hijo de una madre soltera. Mi, ah, primo, pero mira mi hermano. ¿Mi hermano Mira, era policía? Vincho Castillo no conoció a su ah, padre. Ah, Vincho Castillo. Ah, Bicho Castillo. Vincho Castillo porque, tú no puedes ser policía en este país. porque No, no, pero es, es normal. Es, es lo que y yo Y Leonel Fernández tampoco, tampoco puede ser. Vi que ya el, el, el, el presidente Fernández aparece un pop que dice, bueno, yo ¿Y soy hijo de, soy hijo de Margarita. se refiere al tema. Sí. Entonces, sí. pero fíjate una cosa. Mm. Es amado, le toca ahora. Ah, pero, pues, amado, <risa> aguanta, sí, pero es fíjate, aguanta eso. Ahí. Espérate ahí. Lo vamos a... Miren, sí. miren, <risa> miren, miren señores, miren señores. Luis Abinader, Corona, es el presidente con la mayor incapacidad para saber elegir un colaborador. Me parece un gran presidente en muchísimos aspectos, pero no tiene la gracia de saber elegir. Desde el primer momento en que eligieron a TEN, yo fui uno de los que me sentí contento porque es una gente que uno conoce, la que la ha tratado aquí. Pero desde que comenzó a amenazar a los delincuentes, yo incluso hice un comentario que ojalá le hubiese llegado, no sé si le llegó, pero me hubiese gustado que le llegara porque yo lo que le estaba diciendo, es un jefe de la policía no está para amenazar a nadie, ni siquiera al delincuente, porque el delincuente no es tu enemigo. El delincuente es un individuo de parte de una sociedad, parte de una sociedad que le alcanzan los derechos y la constitución, que comete una violación a las normas establecidas. Pero es muy probable que un criminólogo, cuando indague, investigue, averigüe por qué lo cometió, se dé cuenta que en cierto modo, en cierto modo, no estoy dándole la razón a quien viola la ley, eh, lo ha, ha sido llevado a esa situación. Pero eso es harina de otro costal. Vamos a hablar del costal que nos toca ahora. Miren, lo dije y lo, lo, él continuó amenazando. En más de una ocasión se paró frente a un micrófono a decirle a los delincuentes y a decirle a, a los que, que se entreguen. Óigame, eso es una actitud autoritaria. Esa es una actitud dictatorial. ¿Mm? Yo soy aquí ley, batuta y constitución, como se dice popularmente. Entonces, los funcionarios de este país no entienden, se han olvidado, así como pasó con la, mi querida amiga, la gobernadora de Samaná, que dijo también un disparate y que tuvo peor suerte que TEN porque a TEN le permitieron retractarse. A esta no le permitieron eso, lo que quiere decir que también el presidente discriminó porque fue muy ligero sacando a Elsa de León y ha sido muy, muy permisivo una, con, con un dato, con una información que es todavía más grave claro. de, lo que acaba, de lo que acaba de decir Ten, o lo que dijo Ten el fin de semana, es más grave que lo que dijo Elsa. Lo de Elsa fue un exabruto ahí, pero lo de él fue una opinión pensada, analizada. Entonces, yo le voy a decir una cosa, si Luis Abinader no destituye a José Alberto Ten, va a cometer un grave error. ¿Saben por qué? Porque ese está visto que ese no es el jefe de la policía para el proceso de reorganización y de reinstauración de la Policía Nacional con una visión moderna. No lo es. ¿Por qué no lo es? Porque se le nota que no tiene la suficiente formación para poder entender el proceso que este país necesita y requiere para que se produzca un fenómeno que hace tiempo estamos pidiendo a los dominicanos, una mejor policía. Entonces, Abinader, ese no es tu jefe de la policía, lamentablemente amigo de uno, lamentablemente ha estado aquí en una o dos ocasiones, lamentablemente es una persona de este entorno nuestro, pero no es el jefe de la policía que necesita el país para un Bien. proceso de evolución, un proceso evolutivo, un proceso de reinstalación o reestructuración de una policía adecuada para la nación dominicana. Muchas Miren, gracias. miren con relación a TEN, si ustedes <coughs> escuchan, cuando él está pidiendo disculpas, diferente a, a cuando él emitió sus declaraciones, sus desafortunadas declaraciones, se nota que en el, en el primero, cuando él está, está hablando ya, incluso eso lo tiene en su carpeta, ya lo había incluso pensado anteriormente, Pero porque que había yo, ¿sí? habl habl habló de manera ampliada de claro. eso. Ya lo había pensado, estaba dentro de su carpeta. Cuando pide disculpas, está leyendo algo y se le ve la incomodidad de, la de lo que está leyendo. O sea, lo que él está leyendo, vamos a ponerlo full pantalla. Cuando está sin la mascarilla, muchachos, para que la gente vea, incluso lo pueden... Miren eso, miren. O sea, miren la mirada a ese señor, mírenle, mírenle eh, eh, las cejas. Mírenle... Pero el señor el, él siempre lo tiene el, así, ¿no? No, sí. pero no, vamos a no, ver fácil. Tenemos las dos imágenes ahí, señora, pero no... Mírenlo ahí. No, miren, ¿no no, está, está más bajito. Miren, miren cómo él está él leyendo está más relajado. a lo que le pusieron enfrente. Miren cómo él está negando, negando prácticamente, porque fue que lo obligaron. Entonces, cuando yo le decía el funcionario chatarra, es precisamente a ese tipo de político... Eh, y de funcionarios que hacen las cosas para quedar bien con la sociedad no, sea transparente caramba, diga las cosas como son dijo, ya se acabó la empresa que había en la policía, pero usted es general y cuántos años usted en la policía yo nunca lo escuché a usted denunciando que había una empresa en la policía, debió hacerlo, incluso debió renunciar cuando algo está mal en un lugar, por ejemplo yo tengo aquí 20 años en Telenor, ¿cómo voy a salir yo por ahí a decir, ahora sí Telenor pero tengo 20 años se supone que sea algo aquí malo yo, yo he debido renunciar e irme pero como no hay nada malo, me quedo aquí y no tengo por qué salir a, a criticarlo. Entonces, qué mal se ve usted y por eso yo le pronosticaba eh, eh, su metida de pata. Mira, Porque, caramba, yo le voy a decir algo y, y difiero de Amado de en ser tan duro y tan radical en que, en mencionar de que Luis Abinader es torpe para elegir. Y no, que no, no, no, no, no, torpe. No, no, no, no, no, no, no. tiene, no tiene. El, la, la mira, o sea, no tiene... Uh -huh. ¿Cómo te digo? El capacidad fue lo que tú dijiste. Sí, incapaz. El, el, el toque, el Entonces, toque. Capacidad y torpeza. Para elegir. No, no, no. Capacidad no, no, no, y, y torpeza son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, Francis. No me ponga a decir lo que yo no digo. Está bien. Capacidad. Él no incapaz. tiene. Incapaz. Déjame explicarte qué es lo que yo digo. Él no tiene el toque para saber elegir un colaborador wow. adecuado. No tiene el ojo, ¿verdad? Pues déjame decirlo. El ojo, el, el ojo visor. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. aprendiendo tú conmigo aquí. Si todo el que. Todo el que. Mira, todo el que dominicano y ha visto el desenvolvimiento de esta nueva etapa de la vida republicana. Es que Luis Abinader es presidente de un partido, de la fusión de otro partido en la cual Hipólito Mejía tiene una proporción importante del poder y que han tenido que dividir lo, lo, el mandato y, la, y el funcionalato. Se ha ido dando producto de los compromisos políticos, que no es... Si Luis Abinader, él solito pudiera decidir en quién confiar cada cosa, yo sé que lo tendría más que claro, pero ninguno de los que están participando participaría. Entonces tú le vas a no la culpa a Hipólito Mejía. No, no, a Hipólito okay. Mejía no. Es para simplemente... Eso Eso sim es lo que tú has eso dicho. Lo que está diciendo. Pero claro. no pongan palabras en mi boca. No, eso es como... lo que tú estás diciendo. No, no, no. Eso no fue lo que yo dije. Eso yo lo, quiero eso es... lo que ¿Tú estás diciendo, Yo quiero decirle. Yo quiero decirle. Yo quiero decirle. Permíteme. Ah, vamos a ver. Yo quiero decirle que un gobernante de esta categoría no elige solo. Tiene que combinarlo con su partido y con su gente. Ya ten quién lo eligió. Espérate. Ajá. Espérate. Ten es parte por la estructura policial de los que estaban en el dogao, en espera de colocarse. Hace tiempo que a él le han venido haciendo mal paz para que no llegara. Este fue su momento. Ahora bien, ¿qué error tenemos nosotros de creernos infalible? ¿Qué error tenemos nosotros que el cometer un error no es el momento de aprendizaje y de condición para superar los errores, sino que inmediatamente comete un error descalificado. Yo quiero saber quién no ha cometido un error en su vida. Ahora, usar este término tan radical para enrostrárselo a una persona que está llamada entonces, parece ser, y búsquenlo en los, todos los estudios psicológicos, de todo lo que usted quiera. No es posible que nosotros seamos vida humana con ausencia de dolor, eso va a ser imposible. Ay, ¿eh, porque el dolor, el dolor, el dolor es parte incluso de nuestra vida y es necesario que se sufra para poder levantar la cabeza y la frente. Seguir con este tema y, y extrapolarlo, su conversación y su error, porque lo hemos reconocido, porque realmente, y yo digo, el hombre que se crea que tiene. Mayor capacidad que la mujer que él mantiene en cautiverio, porque aquí hay hombres que, que son machotes y creen que es verdad, que tienen más capacidad. No, la mujer tiene una capacidad extraordinaria Bien. de ser la mejor administradora y el control en una casa. Bueno, pues vamos a la pregunta sí. del día. ¿Cómo valora usted las declaraciones del director de la policía sobre hijos Ay. de madres solteras? Ay.